Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Silva, soy docente e investigador en la licenciatura en teatro del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Me complace presentarles la serie de charlas que tendré alrededor del tema Artistas con Doctorado. Vamos a iniciar esta serie de charlas con la doctora María Teresa Paulín Ríos, quien es doctora por la Universidad de la Sorbona, Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, es actriz, directora e investigadora de teatro. Dirige la compañía franco-mexicana Naranja Escénica, fundada en París, y trabaja como docente e investigadora en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fue beneficiaria del Programa de Apoyo a la Difusión, Investigación y Docencia de las Artes, Programa PADID, y cuenta con el perfil deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP. Es líder de Grupo de Investigación Escénica Contemporánea. En 2017 recibió la medalla al mérito Garza por su desempeño como investigadora y en 2018 un reconocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por la misma labor. En 2019 se le reconoció con un premio entregado por el Corporativo de Inteligencia Educa gracias a su labor social y construcción de paz en la implementación efectiva de los objetos de desarrollo sostenible. En septiembre de 2017, publicó su libro El teatro depurado y sin concesiones de Ludwig Margules, bajo la editorial Paso de Gato, y en marzo de 2018, coordinó junto con María de Lourdes Pérez Cesari el libro Reflexiones a partir de espacios de cruce, editorial UAEH. Egresada de la escuela, Foro Teatro Contemporáneo dirigida por el maestro Ludwig Margules, entre 2000 a 2004, ha tomado talleres con compañías y directores de diferentes países, entre ellos el actor y director Yoshi Oida y el maestro Karuna Karan. En París, cursó el Laboratorio de Estudio del Movimiento en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq, 2007-2008, gracias a una beca de excelencia académica otorgada por el gobierno francés, realizó Máster 1 y 2 en la Universidad Sorbonne nouvelle paris 3. 2009-2011, especializándose en teatro transcultural. Doy pie y les doy la bienvenida a esta serie de charlas de artistas con doctorado. Espero que se agrado. Iniciamos esta charla con la doctora María Teresa Paulín Ríos. Bueno, mi, mi primer acercamiento, digamos, a las disciplinas artísticas... Fue alrededor de los 6, 7 años, estudié alrededor de, de 7, 8 años de ballet clásico en la ciudad de Tapachula, Chiapas, eh, donde nací. Y bueno, eh, me llamaba la atención la música, entonces en algún momento tomé también clases de, de música. Estudié un año en en la Escuela de Música Fermata hace muchos años, pero bueno, era casi imposible hacer esto eh, al mismo tiempo que estaba estudiando la licenciatura en actuación en el Foro Teatro Contemporáneo, la escuela que era del, del maestro, del director eh, polaco-mexicano Ludwig Margules. Y en 2004 aproximadamente terminé mi, mi formación, en el foro, estuve dos o tres años dirigiendo y después me fui a París, Francia a estudiar en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq, eh, realicé el laboratorio de estudio del movimiento un año y me quedé un año más para perfeccionar la lengua francesa, el francés, y a continuación entré a la Universidad de la Sorbona, a Sorbonne Nouvelle Paris III, estudié ahí eh, la maestría, una maestría, digamos, eh, que duró dos años, eh, con especialidad en actuación, y en la cual estuve estudiando, digamos, eh, el teatro transcultural o la posible articulación de un teatro transcultural utilizando como corpus el trabajo de Peter Brook. Eh, y bueno, eh, continué, digamos, eh, el doctorado en esta misma universidad con especialidad en dirección y estuve estudiando el teatro de Ludwig Margules. ¿Por qué escogiste ese programa de doctorado y esa universidad? Bueno, me llamaba mucho la atención para empezar el país y la ciudad. Quería ir a París, quería conocer, quería tener referencias. Eh, sabía que por París pasan pues los mejores espectáculos del mundo. Entonces, desde muy temprano supe que tenía que ir a esa ciudad. Eh, y bueno, después me enteré que existía el Laboratorio de Estudio del Movimiento. Eh, no recuerdo exactamente, me parece que José Antonio Cordero, el director, estudió ahí y tal vez por eso yo eh, supe de esta escuela. Y ya estando, digamos, en París, pues evidentemente tuve un acercamiento eh, a través de los libros, a través de pláticas con los teóricos eh, que imparten clases en la, en la sorbona y me parecía que sus ideas eran pues arriesgadas eh, atractivas eh, todo el tiempo estaban digamos haciendo intercambios intertransdisciplinarios y pues vaya eh, me apasionaba el tema y tenía mucha necesidad de estudiar con ellos. ¿Qué trámites administrativos tuviste que solventar para llegar a francia? Cuando partí tuve que hacer el, el trámite que exige Campus France que es un... Eh, me parece... no recuerdo exactamente qué era lo que me pedían pero bueno, es un trámite que se les pide a todas las personas eh, que quieren estudiar en, en Francia y ya estando allá, cuando quise estudiar eh, bueno, cada año hay que renovar, digamos, el, el titre de séjour, que es como el. Mmm, pues es el permiso, digamos, de estancia y es una especie de eh, credencial eh, de identidad. Y entonces, bueno, estuve renovándolo muchos años. Y otro de los papeleos que tuve que hacer, eh, quizá el más importante también, eh, ya estando allá, fue la revalidación de mis estudios. Entonces me revalidaron los estudios que había ya realizado tanto los de México como los de Francia eh, para entrar a la Sorbona. ¿Tuviste dificultades con el idioma? ¿Cuándo fue que empezaste a estudiar francés? Sí, por supuesto que tuve dificultades. Eh, escuchaba la lengua desde muy pequeña porque parte de mi familia eh, vivía y todavía alguna parte vive en Francia. Eh, entonces siempre me causó eh, curiosidad escuchaba sus conversaciones, pero realmente eh, tomé cursos en la preparatoria, me parece, de francés, no en la escuela, sino paralelamente, aunque pienso que realmente aprendí el idioma estando en Francia. Eh, ¿Tuve problemas? Sí, claro que sí, porque además eh, hay algo en, en el francés que se llama los, los amigos, los amigos los falsos amigos, y entonces son palabras que en español eh, nos remiten a algo, pero en realidad quieren decir otra cosa o lo contrario, ¿no? el sentido opuesto, entonces sí, por supuesto que me costó, los, el primer año fue muy duro, además pues evidentemente este, hay tecnicismos, eh, en el teatro pues también hay muchas eh, palabras, digamos que incluso ni siquiera tienen traducción al español, entonces, eh, pues nada, este, me puse a estudiar y, y a leer todo lo que pude y a tratar de actualizarme. Y con este cambio de residencia de país, ¿qué problemas fueron los que enfrentaste como estudiante de posgrado? Bueno, eh, en primera instancia, pienso que de alguna manera en Francia Existe la cultura de la investigación, es decir, eh, los alumnos desde la prepa, quizá antes, eh, conocen bien, digamos, cómo se realizan eh, ciertos procedimientos de investigación, eh, ciertas reglas a la hora de redactar ciertos proyectos, es decir, es algo eh, constante en su formación. Y yo además eh, había eh, realizado, digamos, dos cursos que eran sobre todo prácticos. Entonces, nunca había redactado un, una tesis, una memoria, una tesina. Entonces, bueno, pues tuve que eh, pues, ir empapándome, digamos, del tema. Tenía clases de metodología... Y aprendí sobre todo en la práctica, o sea ya realizando la, la, primero la memoria, eh, la memoria de, de maestría y después ya eh, afinando el, la técnica, digamos, y la metodología en la tesis doctoral. ¿Tuviste algún financiamiento para realizar tus estudios? ¿Dónde y cómo aconsejo, aconsejarías conseguirlo? El segundo año de la maestría tuve un apoyo eh, que me brindó el, el gobierno francés. Eh, era una beca de excelencia académica y se tramitó por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Y después, cuando terminé esa maestría, obtuve el apoyo del FONCA eh, para la realización de los estudios doctorales. No obstante... El, el apoyo del FONCA, siendo para doctorado, era más reducido que el apoyo de la maestría, por ejemplo. Eh, hay páginas de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde ofrecen diferentes becas, eh, no solo para Francia, sino eh, son becas que ofrecen diferentes países y que se tramitan a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doctor, ¿cómo escogiste tu tema de investigación en el doctorado? Bueno, eh, yo estudié, como mencioné anteriormente, en el Foro Teatro Contemporáneo, que era la escuela de, de Ludwig Margules, y pues siempre su trabajo me pareció fascinante. La capacidad, la puntualidad con la que dirigía a los actores. Y cuando llegué a Francia, estuve viendo otros espectáculos, eh, el trabajo de Claude Regis, el trabajo de Barlikovsky, el trabajo de muchos creadores y me pareció que definitivamente el trabajo de Ludwig Margules no le pedía nada a ninguno de ellos y, y me parecía que era una tristeza además eh, que a su partida eh, se hablara tan poco de su trabajo yo había eh, revisado, digamos, algunas bitácoras... Eh, y me daba cuenta que si bien habían muchos textos eh, sobre, su, sobre anécdotas del director, pues no había digamos nada, nada organizado en cuanto a su trabajo. Entonces eh, quería compartirlo, quería aprender, sobre todo quería aprender y poner en práctica eh, las herramientas o los elementos que, que pudiera rescatar en mi dirección escénica. ¿Tuvo modificaciones este tema de investigación durante la, duración, durante la duración de tus estudios? El tema de investigación tuvo muchas modificaciones, eh, porque en un principio uno tal vez puede pensar que los elementos capitales son unos y conforme va avanzando en el desarrollo de la investigación va descubriendo que quizás son otros otros o que quizá aquello que parecía inmediato en realidad no lo es, o viceversa. Entonces fue algo que me ocurrió. En un principio pensé que eh, el trabajo de Ludwig Margules eh, se sostenía, o la parte más importante tenía que ver con su método de trabajo, y conforme fui avanzando en la investigación me di cuenta que en realidad no, que lo más importante eh, desde mi punto de vista pues era eh, su estética y su puntualidad eh, como director eh, de actores, de manera más específica. ¿Cuál fue el enfoque de tu tesis? ¿Fue un enfoque práctico, teórico, mixto, histórico? Pues era, fue un enfoque eh, teórico práctico, porque de alguna manera eh, me interesaba reflexionar y comprender eh, muchos de los motivos que lo habían llevado a tomar ciertas decisiones. Pero al mismo tiempo, mi interés primordial era que yo pudiera aplicar, digamos, el conocimiento en mi práctica escénica. Entonces, pienso eh, al final que el texto es un texto que está, eh, que está pensado, digamos, para para que pueda ser un texto de consulta y se pueda justamente poner en práctica, tanto para actores, tanto para directores, eh, personas interesadas, digamos, en el teatro. En referencia al título de tu tesis, ¿este estuvo definido desde el principio? ¿Tuvo modificaciones? ¿En qué momento llegó de tu proceso de escritura de tesis o del proceso del doctorado? Al final. El título de la tesis llegó al final... Claro que hubieron modificaciones, porque bueno, en un principio pensaba yo que, como mencioné anteriormente, habían cosas que en un principio me parecieron interesantes o que eran las más importantes y después me di cuenta que no. Entonces fui modificando um, hasta el final. Me parece que fue casi, casi lo último que afiné el título de la tesis. ¿Y la problemática de tu tesis? ¿Cómo es que la planteaste? La problemática nació eh, de la inquietud por conocer específicamente qué era lo que guiaba el proceso de trabajo, eh, qué era, digamos, el elemento capital. Entonces, a partir de eso, eh, se generaron diferentes preguntas y apareció, fue apareciendo poco a poco la problemática. Eh, yo no entendía, eh, porque además yo estaba casada con el tema del, del método, de su método de trabajo, y entonces eh, estaba problematizando, digamos, en relación al, al método de trabajo, cuando me di cuenta que en realidad había algo que permeaba eh, todo su desarrollo escénico. Entonces fue a partir de eso, digamos, que, que comencé a, a articular la problemática principal que tenía justamente que ver con preguntas en relación a qué era lo más importante, qué era lo que lo había llevado a realizar esa estética tan depurada, esa estética tan, tan singular. ¿Puedes enunciar alguna de tus preguntas de investigación? Sí. Eh, quería saber si su método de trabajo lo había llevado a encontrar una estética eh, particular o si la estética que estaba buscando lo había llevado a generar o articular un método de trabajo como el que él eh, había creado. Eh, con el paso del tiempo además me di cuenta que el método no era importante, pues que su método no era precisamente algo original, entonces, bueno, aquí empezaron a haber muchas variaciones en mi pensamiento y en las preguntas. Eh, otra de las preguntas que me parecía eh, necesaria era cuál era el papel que jugaba la transgresión en, en su desarrollo como director y como pedagogo. Ok, en cuanto a tu metodología de investigación, ¿cómo fue que la elaboraste? Mi metodología... Pues trabajé muy de cerca con, con mi directora, que fue María Cristina Tomatiu, la doctora María Cristina Tomatiu, y ella eh, estuvo desde el principio muy de cerca conmigo. Lo primero que realizamos eh, fue la bibliografía. Mm, no trabajé, cuando llegué a México me di cuenta que el orden de los factores era muy distinto, el orden metodológico en el que se solía trabajar aquí. En realidad eh, yo fui articulando una serie de motivaciones que al mismo tiempo, de manera intuitiva, eh, me di cuenta que iban, iban a conformar eh, en un futuro, digamos, la introducción de la tesis y así fue eh, trabajamos también a partir de, de preguntas muy concretas que yo quería responder y trabajé eh, en Francia se dice estoy, estoy tratando de buscar la traducción sin ser grosera pero eh, no quería no quería inclinarme hacia un lado, sino quería ver los pros y los contras eh, de muchos aspectos de su trabajo. Entonces, de alguna manera también estuve, digamos, escribiendo en relación a las cosas que me parecían que eran perniciosas o que no funcionaban del tipo de trabajo que él estaba, eh, que él estuvo haciendo durante muchos años. Y a partir, digamos, de estas cosas que me parecía que no funcionaban, eh, fui también generando, digamos, diálogo durante la tesis. Eh, estuve buscando que dialogaran eh, ciertos, ciertos autores eh, y sobre todo me parecía muy importante dar mi opinión porque me quedó muy claro desde el principio que no me interesaba que fuera una recolección de información eh, pues vamos, una tesis no es una lista ni una, una recolección de información, eh, sino justamente una, digamos, una postura respecto a una reflexión. Me interesaba dar mi opinión, sobre todo. Okay. ¿Hiciste, difus ¿Hiciste difusión de tu tema de investigación durante el proceso? Es decir, participación en coloquios, ponencias, congresos, etcétera no. Durante el tema de, de investigación, perdón, durante el proceso de investigación, no. Eh, estuve dedicada a, a estudiar, estuve trabajando en las materias eh, que impartía la, la universidad y estuve haciendo algunos viajes, digamos, a México para eh, recopilar la información que me hacía falta. Y realmente eh, fue hasta el momento en que la tesis... Eh, salió a la luz que se hizo la publicación de la tesis cuando yo comencé a participar en algunos coloquios, en algunos congresos eh, a presentar el libro, digamos Entonces, ¿tu tesis está publicada con quién y dónde puede encontrarla la, el público? Bueno, la tesis está publicada bajo la editorial Paso de Gato. Eh, existen eh, tanto una versión impresa como una versión eh, digital que se vende a través de Amazon. Y si están interesados en adquirir la versión impresa, pueden eh, entrar a la página de Paso de Gato, de la editorial Paso de Gato, y bueno, ellos les hacen el envío eh, a sus domicilios. Y también pueden conseguirlo en la página de Amazon, en la versión eh, digital. Yo tengo algunos ejemplares también, eh, pero bueno, para que sea mucho más ágil, pueden consultar directamente por Internet. La publicación además eh, se vende, tengo entendido, en siete países diferentes. Y bueno, pues ahora que está en Internet, pues la intención es que llegue al mundo entero, eh, o al menos al hispanohablante. ¿Y de qué manera ha impactado en tu vida personal y profesional el hecho de haber realizado un doctorado? Bueno, en muchos aspectos, es decir, para mí hay un antes y un después. Después, um, en relación, digamos, a, al impacto de, de la tesis en mi vida, yo hablaría de un antes y un después. Pienso que el proceso de crecimiento o el proceso de investigación me llevó paralelamente a un proceso de crecimiento en el cual tuve que hacer conciencia sobre muchos aspectos, pues no solamente de, de metodología de la investigación o del tema que yo estaba estudiando, sino de mi vida personal. Eh, se volvió de alguna manera un parteaguas porque establecí otra relación con el mundo, empecé a ver eh, las cosas eh, pues desde otra perspectiva, cuestionándolas, entendí la importancia, digamos, de, de reflexionar y de tener una posición y además, eh, por supuesto que adquirí confianza para decir que era lo que pensaba. Digo, independientemente de que a veces podemos equivocarnos o no, o incluso cambiar de, de parecer, porque bueno, el día de ayer pensamos una cosa, pero pues justamente el proceso de crecimiento implica también muchas veces un cambio de opinión. Entonces pienso que de alguna manera me liberó, me liberó también de, eh, de muchas ideas, de muchos prejuicios... Eh, hice, digamos, un cambio de valores, reasigné los valores en mi vida, eh, reasignación que continúa hasta ahora, cada vez que, que, que abordo, digamos, otro tema de estudio. Y de alguna manera eh, me enseñó también a ser un poco más, un poco más, um, no quiero decir tolerante, porque no me parece que la tolerancia sea un valor, este, no me interesa, pero me enseñó a ser un poco más paciente. Me enseñó a ser un poco más paciente. Resultó ser lo que esperabas, tu doctorado, tu programa de doctorado. ¿No bueno, empieza con unas expectativas alrededor de este programa y cuando concluyes, una vez que ya lo pasaste, te diste cuenta de muchas cosas que no esperabas y otras que te decepcionaron? Superó mis expectativas completamente. Eh, me abrió digamos un, un panorama, me abrió un mundo eh, se volvió un aprendizaje no solamente a nivel profesional sino a nivel personal eh, el acercamiento digamos con los profesores, con los compañeros eh, de estudios eh, la posibilidad además de darme cuenta de que muchas veces pensamos que las cosas están mucho más lejos de lo que realmente están y aprendí mucho, eh, aprendí mucho de personas que me parece que tienen ya un amplio, recorri un amplio recorrido, digamos, en, en, en su carrera profesional, eh, empecé, digamos, a, a aprender a pensar con mis profesores, eh, había momentos que para mí eran muy, eh, eran muy disfrutables eh, cuando los profesores eh, nos preguntaban qué opinábamos con respecto a las teorías que ellos tenían, si creíamos que podían ser funcionales, si estábamos o no de acuerdo, si creíamos que podíamos sumar. En fin, eh, empecé a dialogar, digamos, eh, a partir también de de una mirada horizontal eh, a mis profesores, porque pienso que también hay toda una concepción sobre la educación y los procesos de enseñanza en México, eh, específicamente en, en el teatro, um, que tienen que ver con la verticalidad. Y, y mis estudios en, en Francia, en la Sorbona, eh, me ayudaron, digamos, a a cambiar eh, los ángulos, a moverme, a, a trabajar con otras personas de manera colaborativa. Hace un momento mencionaste que es importante teorizar. ¿Qué importancia tiene teorizar las prácticas artísticas? Toda la del mundo. Pienso que... Bueno, como bien sabemos, los procesos digamos, de, de creación implican investigación, implican una serie de preguntas que es importante eh, generar continuamente, porque si no buscamos, pues entonces aparece un manierismo. Pienso que muchas veces la copia, eh, la repetición, aparece cuando la búsqueda se termina, cuando dejamos de hacernos preguntas entonces eh, específicamente en el trabajo que yo realizo pues busco cosas muy concretas me hago preguntas muy específicas que me gustaría responder y que muchas veces se transforman y acabo respondiéndome otras cosas o generando nuevas preguntas pero de alguna manera pienso que eh, que si un proceso de creación no conlleva preguntas pues de alguna manera está vacío y pienso que eh, hay un proceso que es similar, que es eh, que las preguntas también generan muchas veces inquietudes. Y a partir de las preguntas, uno articula ciertos eh, proyectos y ciertas puestas en escena. ¿Se gana dinero, más dinero, estudiado, habiendo estudiado un doctorado? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, eh, pues porque de alguna manera también eh, estudiar un doctorado no es algo que se haga de la noche a la mañana. Eh, es un proceso complejo, complicado, eh, se sacrifican ciertas cosas, eh, hay que tener dedicación, compromiso. Entonces, pues de alguna manera... Pienso yo que alguien que realizó un doctorado, pues al menos estuvo comprometido tres, cuatro años durante su realización y habla de alguien que, que está en, en búsqueda o que está interesado en seguir creciendo. Entonces, bueno, y además se supone que una persona que hace un doctorado, pues en realidad tiene ya el dominio sobre algún tema o sobre eh, algún elemento específico. Y pienso yo que también, como dije anteriormente, eh, este proceso se vuelve también una herramienta para relacionarse con el mundo. La investigación se vuelve también una relación con el mundo. Entonces, pues sí, pienso que efectivamente es una plataforma, eh, no solamente para seguir creciendo a nivel profesional, sino también una plataforma para seguir aprendiendo, para eh, generar procesos eh, de enseñanza, herramientas pedagógicas. Eh, por supuesto que sí. Es también una carta de presentación al final de cuentas. Habla de alguien que, que se está esforzando. Eh, vamos, en tres o cuatro años de doctorado, algo tuvo que haber aprendido la persona que estuvo ahí. Y en estos cambios que modifican la persona, el doctorado, ¿cómo te defines actualmente? ¿Artista, docente, investigadora? Es que no puedo desvincular una cosa de la otra. Pienso que soy artista, pienso que soy docente, pienso que soy investigadora, eh, pienso que soy eh, escritora de escenarios, pienso que soy madre. Pienso que soy eh, muchas cosas y pues no puedo desvincularlas porque una cosa me lleva a la otra y alimenta, digamos, esa área de la disciplina. La docencia me sirve mucho, digamos, para, para poder dirigir a los actores y al mismo tiempo los procesos de puesta en escena... Eh, pues son la experiencia que me, llega, me lleva a seguir cuestionándome sobre mi práctica como docente y a generar otras herramientas. ¿Qué le recomiendas a alguien que quiera emprender estudios de posgrado? Que lo haga. Eh, jamás le diré a un alumno que deje de estudiar. Pienso que no hay proyecto más necesario que seguir estudiando. Eh, seguir aprendiendo, seguir buscando respuestas, vaya, uno sigue creciendo. Y no recuerdo bien quién dijo esto, pero movimiento es vida, no sé si fue Feldenkrais, tal vez, eh, pero pienso que de alguna manera es algo que nos mantiene vivos y nos mantiene también eh, en continuo crecimiento. ¿Deben los, los artistas hacer un doctorado? ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, pero pienso que no hay conocimiento que esté de más. Pienso que, que los artistas, y voy a hablar por mí en este caso porque me cuesta generalizar, solemos ser personas muy curiosas y... Entre más herramientas tengamos para crear nuevos lenguajes, vaya, para crear lenguajes, eh, para estar en continua experimentación, eh, para poder de alguna manera articular otras posibilidades de expresión, eh, pues vamos a poder eh, ser más libres. Pienso además que se ha desvirtuado enormemente la academia, pienso que en la actualidad hay muchos prejuicios eh, sobre los académicos, eh, sobre los doctores. Y pienso que responde también, desgraciadamente, a que existen muchos um, resentimientos. Pienso que tiene que ver con que existe un gran resentimiento eh, en relación al tema porque muchas veces hay personas que se quedaron profundamente con los deseos de seguir estudiando o porque muchas veces eh, hay carencias y, y bueno, en lo personal eh, lo comento porque es algo con lo que he batallado continuamente. Eh, llegó un momento incluso en el que me sentía culpable eh, de haber estudiado un doctorado y que no quería comentarlo, no quería decirlo. Después, a partir de escuchar hablar eh, a otras creadoras, eh, a Mónica Raya, por ejemplo, en, en la Cátedra Patrimonial Ludwig Margules del Instituto de Artes, eh, me di cuenta eh, que existían además eh, patrones de conducta que están enormemente relacionados también con el sistema patriarcal. Y entonces decidí eh, pues que no tenía por qué sentirme culpable eh, pues de haber trabajado estos años y que además eh, pues el esfuerzo de alguna manera eh, no es que tenga que ser recompensado pero pienso que el esfuerzo de alguna manera tarde o temprano eh, termina rindiendo frutos entonces bueno, es algo que sí quiero comentar pienso que que aprender siempre genera ventajas de alguna forma.